Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré cómo hice unos colibrí con DVDs. Necesitaré la plantilla que aquí abajo dejaré el link para que puedan descargarla. Necesitaremos CDs, DVDs, cinta, tijeras, Cuter y un pilot. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ya en otros videos les he mostrado que los DVD y CD son diferentes. El DVD tiene un forro el cual vamos a abrirlo con la ayuda del útil con mucho cuidado de no cortarnos. Vamos a ir abriendo para que nos quede la pieza que vamos a necesitar. Con la ayuda del de cúter rasparemos un poquito el CD y empezaremos a quitar el papel con la ayuda de la cinta, como les muestro. Así limpiaremos los CDs.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 so beautiful Los puedes pinzar con un palito de brocheta o simplemente con el dedo como les estoy mostrando. <música>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 Yo les voy a mostrar tres formas de hacerlos, una es cocinado en un hornito. la otra es que ponemos una tacita con papel aluminio en la cocina como les estoy mostrando y la otra simplemente se deja sin cocinar. Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear.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 Se cocinan para que cambie su textura. Simplemente lo pueden dejar así como estamos mostrándote natural. Cuando ya estuvo pintado le agregué aerosol para darle un brillo. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. De esta forma nos quedaron, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bendiciones.